del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos iniciando ya esta cuarta semana del Adviento. Vamos a encender la cuarta vela de nuestra corona como signo de la proximidad ya inminente del nacimiento del Señor. Encendemos, Señor, esta cuarta luz, redoblando nuestro deseo de llegar limpios e irreprochables a tu gran día sin ocaso. Dios, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Te necesitamos, Cristo, luz viva y verdadera, para aclarar e iluminar los caminos que nos conducen a ti. Acompáñanos en este camino y, a ejemplo de María, te reflejemos en nuestras palabras y obras y podamos ser luz del mundo y de los hermanos. Ven, Señor Jesús. Y al comenzar nuestra Eucaristía, llenos de confianza, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados.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 Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Haz en estos términos, pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes, porque él la fundó sobre los mares, él la firmó sobre las corrientes del océano. Va a entrar el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, el Rey de la gloria. Lectura de la Carta de San Pablo a los Cristianos de Roma. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que él habita prometido por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nacido de la estirpe de David, según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder sobre el Espíritu santificador por su resurrección de entre los muertos. Por él, hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes. Que han sido llamados por jesucristo a todos los que están en roma amados de dios llamados a ser santos lleguen la gracia y la paz que proceden en dios nuestro padre y del señor jesucristo palabra de dios te alabamos señor Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto.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 la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a una semana del de nacimiento del Señor, y así como el Señor le anuncia a María que va a concebir en su seno por obra del Espíritu Santo, también en el relato que acabamos de escuchar hoy es el anuncio a José. José, esposo de María, pero que todavía no convivían, y al saber que María está embarazada decide dejarla. Pero el ángel le anuncia que lo que es concebido en el seno de María proviene del Espíritu Santo. Y allí se le dan dos nombres a Jesús. Por un lado, justamente, Jesús, tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Dios salva. Yeshua es un nombre conocido, Josué, en el Antiguo Testamento, que quiere decir justamente Dios salva. Y después, al final, dice referencia al profeta Isaías, que habíamos leído en la primera lectura, el capítulo 7, la profecía de Ahaz, a Ahaz, aquí el Señor te dará una señal, mira una doncella, está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emanuel. En el tiempo del profeta se estaba refiriendo a una doncella, que, que era la, que el, el rey iba a tener un, un hijo, pero, pero esa esa doncella, después que pasa el tiempo de Isaías, muchos siglos después, ya no se habla más de doncella en el texto, sino que cuando se traduce, le ponen otra clave que es virgen. Y así lo retoma el Evangelio de Mateo que acabamos de proclamar. Y por eso dice... Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, ya no una doncella sino una virgen concibió y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, los dos nombres que se le dan a, al hijo que va a nacer y los dos nombres que hacen referencia a su propia misión, por un lado Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados y por otro lado, Emmanuel que es Dios con nosotros, y esa, el hecho de que se traduzca el nombre, tanto Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, y Emanuel, que significa Dios con nosotros, indica también la necesidad que tenemos de traducir lo que significa la fiesta que vamos a celebrar, porque el, el, la Navidad próxima de la semana que viene, todos nos vamos a saludar con el saludo de Feliz Navidad, no Felices Fiestas, sino Feliz Navidad, porque la fiesta específica que estamos celebrando ahora es el nacimiento de Jesús. Y gracias a Dios tenemos todas las balconeras que nos están anunciando esta Navidad, que es Navidad con Jesús. Y gracias a Dios también se mantiene, incluso en la cultura y en aquellos que no, no saben bien qué están celebrando, ese, ese saludo de Feliz Navidad. Y ciertamente que es una Feliz Navidad porque es el, la natividad, el nacimiento de Jesús, el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y el Emanuel, que es Dios con nosotros. Y así como están traducidos, necesitamos de alguna manera nosotros traducir para hacer presente. Traducir quiere decir poner en palabras que sean comprensibles para aquel que las escucha. Tal vez nosotros, si no sabemos... ¿Qué, ¿Qué es lo que significa Jesús? No vamos a entender. Tampoco vamos a entender qué es lo que significa Emanuel. Él salvará al pueblo. Tenemos un Salvador. Y no hay dimensión de nuestra vida, y no hay dimensión de la historia que no esté tocada por aquel que se hizo carne en el seno de la Virgen. Entonces, tenemos que gritar y vivir esta buena noticia. Hay un Salvador. La... la la historia está llena de sentido, porque a pesar de que haya muchas circunstancias que nos duelen, y es cierto que hay injusticias, que hay corrupción, que hay guerras, que hay explotación, es cierto eso, pero eso no tiene la palabra final en la historia. La palabra final la tiene un niño que ha nacido, que nos ha sido dado, un salvador. Entonces, tenemos la necesidad de traducir para nosotros qué es lo que significa Jesús, el Salvador. Y por otro lado, el otro nombre que tiene que es el Emanuel, salva estando con nosotros. Hoy hay una, una gran enfermedad de soledad y por más que hay una cantidad de, de redes y por más que hay una cantidad de contactos, hay muchas veces que no basta estar con mucha gente para vencer la soledad y Dios viene a darnos respuesta. Tú no estás solo. Ustedes no están solos. Yo estoy con ustedes. Y ese Dios con nosotros, el Salvador, Jesús, y el Emanuel, Dios con nosotros, viene para enseñarnos a ser nosotros con nosotros. Dios, que es el totalmente otro, baja y asume nuestra propia naturaleza en la carne de Jesús, y se hace Dios con nosotros en esa comunión para enseñarnos a que nosotros, con nuestros hermanos, seamos nosotros con nosotros. Que el Señor nos conceda en este tiempo, en este tiempo que ya estamos a las puertas de la Navidad, y es las puertas de la Navidad en la cual es el niño que nace, pero es también la Sagrada Familia de María, José y el niño, que nos enseñen, y que nos enseñen a traducir esta buena noticia, este Evangelio, esta noticia de la salvación, porque no hay nada que no sea vencido por la fuerza del Señor que se hace débil para tocar nuestra propia debilidad, y no hay nada que no quede plasmado también con aquel que es Dios con nosotros, para que nosotros aprendamos a ser nosotros con nosotros. Y profesemos juntos nuestra fe.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 Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro. junto con ellos te damos el trabajo y el dolor la dicha de ser tu hijos sí. Alegría del amor te lo ofrecemos por Cristo que con nosotros está.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 y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva, para que, donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo.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 su esposo, los apóstoles y mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti.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 Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y da la paz Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Vamos a pedirle al Señor que nos disponga para acogerlo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 Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.